Granada en la onda Juanma Fernández y arrancamos ya lo hacemos aquí en la capital en el ayuntamiento de Granada donde un grupo político pues eh, tiene montado un circo realmente lamentable y más con un grupo pues unos concejales eh, con nombres y apellidos a los que a priori el ansia de poder bueno pues les ha llevado a que carezcan de toda credibilidad al menos para la para la opinión pública Antonio Daponte de Vamos en Granada muy buenas tardes buenas tardes bueno eh, esos eh, concejales son Pilar Rivas eh, y y Luis Tearo, pero si le parece, porque sé que han emitido las últimas horas un comunicado, vamos a poner a nuestros oyentes en, en situación. Eh, bueno, eh, vamos Granada, en las elecciones municipales consiguió tres concejales, representación en el Ayuntamiento de Granada, un diputado en la institución provincial, en la Diputación de Granada, y bueno, todo era normal hasta que nos ponemos en las puertas ya de este verano, y ahí en concreto, pues no sé si se puede calificar de golpe de Estado a la que era portavoz de, del grupo en el Ayuntamiento de Granada, Marta Gutiérrez. Eso es. Eh, nosotros le decimos golpe de mano, ¿no? Eh, y lo que son, son estos dos concejales que tú has nombrado, los que deciden por su cuenta y riesgo sustituir a Marta Gutiérrez como portavoz en el Ayuntamiento de Granada. Hay que recordar que la portavoz lo es porque es la persona que fue votada por la asamblea de los escritos de Mamos Granada como candidata a la alcaldía de Granada y por lo tanto es la figura relevante o la más relevante, digamos, dentro del grupo municipal de Mamos Granada. ¿Qué intereses hubo detrás de este golpe, golpe de, de mano, Antonio, a, a su juicio? Bueno, a mi juicio lo que hay son intereses personales, pero además... Esto se produce en un momento cuando la dirección del partido, la mesa de coordinación que llamamos nosotros, le reclama, eh, organiza, montamos una comisión de información sobre Luis de Aro, justamente porque ese señor en los dos años largos que llevamos de legislatura, Nada, no cumple con el código ético del partido, es decir, tendría que dar cuenta de, las, de los gastos ¿no? en los que incurre en base a la financiación que recibe de la diputación por ser diputado provincial. Estos son más de 100.000 euros que ha recibido hasta la fecha y no sabemos eh, absolutamente nada del gasto de, de este dinero. A su vez, el señor Luis de Aro ignora las instrucciones políticas del partido Vamos Granada a la hora de votar vota sistemáticamente como el Partido Socialista, voy a recordar eh, un ejemplo muy claro que fue la fusión hospitalaria Vamos Granada, trabajó contra la fusión hospitalaria desde el primer minuto Y sin embargo este señor se eh, integró en aquel consejo asesor que organizó el soe ¿no? Para engañarnos a todos acerca de la fusión hospitalaria ¿no? ¿Esas asignaciones económicas eh, en concepto de qué? De grupo de grupo provincial, los grupos, tanto el municipal como el provincial Reciben un dinero, una financiación, todos los grupos ¿no? Y ese dinero se supone que se debe emplear para, digamos, la causa y los objetivos políticos Del grupo político en o como mínimo para justificarlo de cara a su grupo político Exactamente, por eso mismo ¿no? O sea, Nosotros en el código ético de Vamos Granada Lo que está es que sus eh, representantes políticos En este caso concejales o en la diputación Tienen que decir eh, y tienen que enseñar Y quien entra en la página web de Vamos Granada Verá que está colgado al detalle las facturas del grupo municipal Del grupo provincial tendríamos que tener también esta información No tenemos en absoluto nada de esta información No sabemos a dónde va ese dinero ¿no? Entonces en base a estos incumplimientos y al golpe de mano es cuando se produce la expulsión de Luis de Aro, eh, y lo que decimos expulsión como representante político de Vamos Granada. Luis de Aro no es militante del partido, no es inscrito, uh -huh. vale, aunque fue en las listas de Vamos Granada. Nosotros lo que hemos hecho es decirle tanto al ayuntamiento como a la diputación de Granada a ambas las dos instituciones que... Eh, Luis de Aro ya no nos representa al partido Vamos Granada Y como una señora o señorita desconozco su, su estado civil como Pilar Rivas, concejal de Vamos Granada en el ayuntamiento y la actual portavoz del, del grupo, eh, que representa muchísimos votantes que confiaron en ese mensaje de credibilidad ...de austeridad, de transparencia, eh, bueno, pues es aupada al poder que se supone que ella tampoco buscaba... ...porque ella siempre decía que lo importante eran las personas y no los cargos... Eh, ...¿por qué permite ese apoyo de Luis de Aro y por qué supone a que Luis de Aro bueno, pues dé cuenta del dinero público que ha recibido? Bueno, yo creo que en el caso de Pilar lo que hay son intereses personales detrás que sabremos en algún momento... Eh, como sabéis, eh, Pilar en este momento está sujeta a un procedimiento disciplinario, ¿no? Y estamos en, en, en, en el órgano, ¿no? Que lo hace nuestro partido, que se llama la Comisión de Respeto y Transparencia, y estamos a la espera de que esta comisión, pues, acabe su trabajo, su expediente y decida lo que vaya a decidir con respecto ¿dónde queda a la responsabilidad de, de esta señora, porque eh, es es vieja, lo que ha, es... lo que ha eh, propagado como mensaje durante estos años es todo lo contrario a lo que está haciendo ya en una institución pública. Es, es exactamente además es incapaz de explicar por qué ha hecho lo que ha hecho no, es decir, cuando se le requiere una explicación política no, lo único que dijo en una reunión la única que quiso tener con, con las 16 personas que somos la dirección de la mesa de coordinación de Vamos Granada no, es que ella quería devolverle algo parecido al pueblo, ¿no? a los inscritos no, su voz, no, bueno, nada de esto ha pasado ella lleva dos meses ejerciendo por su cuenta la concejalía eh, de, en nombre de Vamos Granada ¿no? eh, le hemos hasta la semana pasada hemos estado ofreciendo desde la mesa de coordinación ¿no? eh, eh, abrir, digámoslo así, un proceso ¿no? de solución de este problema, ¿vale? sin tener que recurrir a eh, digamos a ningún eh, instrumento disciplinario, siempre y cuando quedara claro que Marta. Marta Gutiérrez sería, uh -huh. o sea, se restituyera Digamos, la legalidad anterior, ¿no? No hemos recibido respuesta, no ha presentado Alegaciones, no se ha presentado a las reuniones Etcétera, etcétera, no Lo sea... que está claro es que Marta Gutiérrez, la que era portavoz Y candidata a la alcaldía de Granada, la cabeza de cartel Con la que se presentó, vamos, Granada uh -huh. Está teniendo una posición muy elegante Al menos se cara a la opinión a la opinión pública um, Y Pilar Rivas, pues, digamos que ha cogido lo más casposo de esa vieja política que, que criticaba y que se supone que es lo que a ella le animó a dar el paso a la, a la, vida, a la vida pública, a la vida eh, política. Hablaba usted, Antonio, de, de intereses, ¿puede haber intereses económicos porque la portavocía eh, pueda suponer un incremento de la nómina ya importante que ella cobra como Edith? Sí, le pregunto. Yo, yo creo, exactamente, puede haber todo tipo de intereses personales, ¿vale? Hay una cosa que sí me gustaría decir, que esto es lo que ha hecho Pilar y Luis de es vieja política, ¿No? Nosotros nos presentamos diciendo que somos Una política diferente Si usted no está de acuerdo en nuestro partido Si usted no está de acuerdo con decisiones En fin, con lo que sea Usted tiene que recurrir a órganos democráticamente elegidos En este caso puede ser la mesa de coordinación Y si incluso no estás de acuerdo Te diriges a la asamblea de inscritos en Vamos Granada Nosotros practicamos la democracia directa Es decir, hay cuestiones, por ejemplo La aprobación de las ordenanzas fiscales ¿no? O por ejemplo, eh, los nombramientos de alcaldes Digamos uh -huh. así, ¿no? las investiduras donde los concejales votan aquello que mediante referéndum los inscritos, es decir, los militantes de Vamos Granada han decidido es decir, practicamos la democracia directa para aquellas decisiones que son importantes esto podría hacerse y podría haberse hecho, ¿no? y eso sería nueva política y otra forma de hacer las cosas también quiero decir una cosa, ¿no? que nosotros, eh, eh, este, todo esto está produciendo obviamente un daño político a Vamos Granada, ¿no? por un poco por lo que tú has comentado, ¿no? Cuestiona nuestra credibilidad, dificulta enormemente el que podamos seguir haciendo trabajo político y claramente la decisión del partido y de la mesa de coordinación es que perdemos dos concejales, si esto no se rectifica, nosotros perdemos dos concejales, es decir, esto es malo políticamente para nosotros, nos quedamos con una concejal, pero nosotros no vamos a soportar a tragar ni a negociar con uh -huh. ningún tipo de visos de corruptelas corrupción o de intereses personales que pueda haber detrás de estas decisiones y además hay que reseñar que es un momento político ya, eh, permíteme la expresión muy jodido para, las, para los partidos aquí en Granada porque estamos ya en un año preelectoral y ya empiezan las autonómicas, municipales, europeas uh -huh. e incluso después la, las generales, bueno para ustedes Luis Cearo ya no al no ser militante quedaría por tanto fuera de lo que es la representación política de Vamos Granada, esto se lo comunican tanto al secretario del Ayuntamiento de Granada como al secretario de la diputación sí. eh, para que se le considere como concejal no escrito pero lo curioso de la historia es que eh, no les han hecho ni puñetero caso es, llevamos dos meses detrás de esto esto es en la práctica es un trámite según el pacto ante el y, y según la ley de bases del régimen local que es lo que regula el cómo funcionan los consistorios, concejales y todo esto lo que dice es que es el partido el que decide si un concejal o un diputado provincial en este caso lo representa o no y lo que tiene que hacer el partido es comunicarle a la institución, ayuntamiento y diputación, que este señor ha dejado, en el caso de Luis de Aro, ha dejado de representarnos. Y lo único que tiene que hacer es el secretario, el cada uno de, ¿no? de los secretarios de la diputación o tal, es tomar nota y a continuación elevarlo al pleno no hay, nadie vota nada, es decir, el pleno lo único que se hace es que es informado de que esta es la decisión del partido y a partir de ahí las digamos tienen que adoptar algunas medidas como por ejemplo las comisiones, pues este señor ya no habla en nombre de vamos Granada etcétera, no todo esto, ¿no? ¿vale? Esto, eh, el Partido Socialista, hay que recordar que hace escasamente dos semanas, el señor presidente de la diputación, el señor Entrena uh -huh. que como sabemos es candidato en el PSOE estos días, ¿no? En las primarias del PSOE sale y hace unas declaraciones, ¿no?, diciendo, cuestionando, primero, vamos Granada, cuestionando el proceso, ¿no?, negando que hubiéramos presentado un expediente administrativo y diciendo que habíamos presentado simplemente una carta, este señor no puede salir así, la diputación no es suya, la ley no dice que el presidente de la diputación tenga nada que decir en este caso, eh, son los servicios de la diputación, los servicios de los funcionarios, me refiero a la secretaría, sí. en este caso, Vice secretaría general, que hemos estado allí esta mañana, ¿no?, para preguntar por qué después de dos meses, ¿no?, Todavía no ha tomado efecto la decisión que tomó el partido. ¿Y qué les han dicho? Hemos estado ahí el 30 de agosto para preguntar lo mismo y lo que nos han dicho pues es muy decepcionante. Lo que nos ha dicho esta señora es que no sabe si eh, necesitamos presentar más papeles o no, pero además no hay ninguna comunicación formal de que necesitemos presentar ningún otro tipo de, de, de documentación. Tampoco nos ha dicho en qué marco ni en base a qué argumentación técnico-legal van a tomar la decisión que tome la Secretaría, o en este caso la Vicesecretaría General de la Diputación de Granada, no le corresponde, lo que tienen que hacer es, una vez presentados los papeles, que es lo que hemos hecho, no? Eh, vamos Granada al partido, lo que tienen que hacer es elevarlo al Pleno de la Diputación y eh, que tenga efecto la decisión. Entonces, eh, la Diputación no puede tomar parte... De acuerdo, La Diputación ni el Ayuntamiento, a través de sus secretarios, el Partido Socialista, que es el que gobierna ambas instituciones, no pueden estar tomando parte en esto que es un problema interno de los partidos y que está muy claro en el pacto Bueno, y hablamos de los fedatarios públicos son funcionarios de, de carrera altos funcionarios, eh, tanto de una institución como de otra en el caso del ayuntamiento o de la diputación, eh, bueno yo no sé hasta qué punto van a permitir ustedes que se les vapule de esta manera porque esto sería inimaginable si el señor Sebastián Pérez, presidente provincial del Partido Popular expulsara a dos de sus eh, eh, diputados eh, no sé si les queda algún otro tipo de mecanismo legal sí, sí bueno, nosotros eh, ya hemos impugnado el otro día eh, la comisión de movilidad, la última que hubo en el ayuntamiento, justamente porque a Luis de Aro le han tratado como si fuera un concejal de Vamos Granada. Vamos entonces a impugnar y a recurrir todos los plenos y todas las comisiones del ayuntamiento y de la diputación mientras no se solucione eh, este, este conflicto, digamos, ¿no? Y eh, esto significa que tan todos los acuerdos de pleno de las comisiones quedan en el aire a la vista o a la espera de que se resuelvan los recursos. ¿vale? Y hasta que se resuelva, bueno, pues lo tienen todo en contra esa pérdida de credibilidad que está eh, sufriendo la formación política de Vamos Granada cuenta pues de la acción, eh, bueno, eh, orgánica, ¿no? Que, que ha llevado a cabo esta señora Pilar Rivas y Luis de Arro tenemos apenas un minuto no sé sí, si quiere apuntar. Quería algo más, decir Antonio. sí señor, quería decir que a pesar de esto nosotros seguimos trabajando para que Vamos Granada sea una alternativa y para que crear una alternativa que sea un cambio político para nuestra ciudad. Este es el origen de Vamos Granada, esto nos ha hecho daño, creo que el partido hemos tomado las decisiones que teníamos que tomar, hemos tomado decisiones dolorosas, pero aquí estamos. Tenemos una asamblea convocada para dentro de un mes, el 21 de octubre, donde los inscritos podremos retomar el proyecto y pasar a trabajar intensamente en construir un proyecto de futuro para Granada. Antonio Aponte, como portavoz de Vamos Granada, gracias y bueno, que sea leve en el camino lo que queda todavía por resolver y muy importante teniendo en cuenta este contexto preelectoral en el que en el que ya entramos. Gracias Muy, por visitarnos mucho, hoy aquí en Onda Cero. Muchas gracias a vosotros. El Metropolitano de Granada ya está aquí. Infórmate de todo lo que quieras saber sobre este nuevo modelo.